Desde que era muy pequeñita, eh, me gustaban muchísimo las matemáticas, o sea, la, la, las matemáticas era como el videojuego, para mí, para mí, subir de nivel era aprender un teorema nuevo, luego más tarde me di cuenta que la física era una forma de, de contar historias a través de las matemáticas y, y entonces me enganchó la física. La astrofísica viene por Hubble, porque yo soy de la generación Hubble y las imágenes de cúmulos estelares, de estrellas en formación, galaxias son Siempre ese lado de saber qué hay más allá, qué es lo que está ocurriendo, ese lado misterioso y oculto un poco, es lo que a mí me, me inspiró y me motivó a hacer astrofísica. La heliofísica vino más tarde, vino con la tesis doctoral. La heliofísica me la trajo, la trajo me, me la enseñaron en Alcalá de Henares, donde pues, he aprendido aprendí lo que era el sol, la influencia que tiene en el sol en toda la heliosfera y cómo nos puede afectar a nosotros a nosotros en nuestra vida cotidiana. Yo soy investigadora asociada aquí en el centro de Godard, trabajo principalmente dando apoyo a dos misiones, que son Wind, que está, es, una, es un satélite que está justo enfrente de la Tierra, digamos que está monitoreando el viento solar que nos llega desde el Sol, y luego además estoy, doy apoyo a las misiones de este, estéreo que es, un, es una misión de dos satélites gemelos que está rodeando al Sol. Además, mi principal contribución a la heliofísica ha sido el desarrollo de modelos para entender los, el, inicio, el inicio, la formación, eh, la, la estructura, la topología y el, la evolución de las estructuras magnéticas que están asociadas a las emisiones de masa coronal. Y esta, estas emisiones de masa coronal, casi todos ya conocen, son los fenómenos más espectaculares que se dan lugar en el sol y que además son los más hermosos, los más bonitos, pero también los más dañinos y los más críticos a la hora de desarrollar tecnología aeroespacial y exploración espacial. CUSA para mí ha sido una experiencia auténtica, tanto personal como profesional, haber sido parte del desarrollo del concepto de CUSA, haber sido parte de los primeros pasos de Ecusa y de la implementación del proyecto en sí. Ecusa tiene muchos perfiles, muchas aristas, es un proyecto muy ambicioso y sobre todo su éxito se basa en, en una filosofía, que es si algo no te gusta, cámbialo. Cámbialo a través de la educación, cámbialo a través de tu desarrollo profesional y, o cámbialo a través del diálogo continuado, sostenible, constructivo con las instituciones y la administración. Sí, España para mí significa eh, casa, significa familia. Eh, yo como persona he sido construida en España y mi identidad está ligada a España y así lo siento. Sin embargo. A medida que me desarrollo profesionalmente, eh, siento que la distancia entre España y Estados Unidos se hace mayor. Y además, a, mi, a medida que crezco, me doy cuenta de que hay políticas que están muy bien, que son muy interesantes, como políticas de retorno de joven talento, pero también me, o sea, siento que, me, que España, el sistema podría ser más ambicioso, ir a lo que podría ser una reconciliación generacional, es decir, asegurar con sus políticas, la transferencia de conocimiento de, gener de generación en generación, de manera que el sistema se construya de manera estable, sostenible y, además, fuerte, eh, para poder enfrentarse a situaciones como las que hemos pasado en España, de una crisis muy fuerte. A mí, Estados Unidos, lo que me ha dado es una vida, porque realmente yo en España, si me hubiese quedado, la ciencia no hubiese formado parte de mi trayectoria profesional, estaría en otra área, en otro campo, entonces Estados Unidos me ha dado la oportunidad de ser científica. Profesionalmente, durante todos estos años, pues como muchos compañeros han contado, pues el desarrollo profesional ha sido impresionante, espectacular, porque el entorno es favorecedor. Aquí en Godar este es un lugar donde se ha sido reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en los últimos cinco años. El, el ambiente de trabajo, de competitividad, de, de, de, de afán de superación, de, de ilusión, de encontrar nuevas metas. Eh, personalmente, eh, además, estar aquí en Estados Unidos, en este entorno, pues me ha proporcionado la oportunidad de estar expuesta a, a muchas culturas, porque la comunidad científica aquí, pues yo puedo decir que en mi, en mi división el 40% son gente de otros países, de otro lugar. Entonces, esta diversidad es muy interesante, es, es, aprendes mucho y te das cuenta de que lo normal es lo diverso, lo diferente, y, y eso aporta mucho personalmente.